El estiramiento es la forma más natural de proteger tus músculos y tendones. Algunos ejercicios sencillos son Flexiona despacio la cintura lateralmente. Acompañando con la cabeza el movimiento. Mantén la postura unos segundos sin hacer rebotes. Los ejercicios de estiramiento deben durar unos 10 minutos y recuerda estirar ambos lados de tu cuerpo. Estira la muñeca estirando los brazos y ayudándote con la otra mano. Realiza estos ejercicios tras una jornada de trabajo sedentario o cuando hayas mantenido una misma postura durante bastante tiempo, por ejemplo, estando de pie. Estira los brazos juntando las manos. Estira los hombros, ayudándote con el brazo contrario. Estira también las piernas. Háchate con la espalda recta, doblando las rodillas y levántate despacio, haciendo que tus pies soporten el peso de la subida. Si subes de puntillas, estirarás la musculatura de las piernas. Recuerda consultar siempre con tu fisioterapeuta ante cualquier duda sobre los estiramientos.